Me quedo pendiente eh, un montón de cosas, pero algo que me quedo pendiente que es todo lo que tiene que ver con contenido embebido en una página. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros... Yo estoy en YouTube. Vamos a suponer que quiero embeber... Quiero embeber contenido, un video de YouTube. Bueno, muy sencillo. Voy a donde dice compartir. Voy a donde dice insertar. Sí. Puedo decir en qué segundo quiero empezar. O arranca de movida. O yo puedo decir en qué momento. Y lo que me va a armar es una etiqueta iframe. E que no la vamos a ver. No, porque no la vamos a usar en el curso, pero se les muestro que ya viene así. Una etiqueta iframe es una etiqueta donde yo puedo encerrar toda una página web. ¿Sí? Y la puedo embeber dentro de mi página web. En un iframe vienen el HTML, el Javascript, el CSS. Todos los recursos que necesita una página web completa van a viajar en una etiqueta iframe. ¿Sí? Entonces, solamente copiando esto, copiar, y acá en mi página web, con insertarlo, ¿sí? Fíjense que es un iframe, e tienen el SRC de dónde lo vamos a tomar, y estos son unos permisos, que estos permisos dependerán del de el dispositivo donde se está ejecutando esta página, ¿sí? Permiso de, de acelerómetro, de arranque normalmente, de giroscopos, picture in picture. Bueno, esos son. Esta máquina, si no tiene acelerómetro, no, pero si yo lo estuviera viendo en un celular, sí. Permitir pantalla eh, completa y normalmente viene en un marco. Esto ya directamente, y si va a tener borde o no, en este caso no. Es directamente como me lo trae pelado de YouTube. Entonces, si yo esto lo guardo y lo abro con el servidor. Sí, directamente podemos embeber eh, un video de YouTube funcional dentro de la página. sí Por ejemplo, esto que yo acá digo pantalla completa y se hace pantalla completa, si sí, yo en la página le borro el permitir eh, full screen, se lo saco y guardo los cambios, se refleja la página y fíjense que si yo lo ejecuto, por más que esté el iconito, doy ahí y me dice la pantalla completa no está disponible. ¿sí? Son como unas, eh, lo mismo que... sí eh, me río porque el boludo ese está deprimido que no puede ir a volar el dron seguro porque está en cuarentena. Pone cara de circunstancia. El, el frame border, si yo pongo uno, control S, ahí se ve un pequeño bordecito, ¿sí? Es este bordecito que tenemos acá y tiene poco seteo. Bueno, porque antes, antes eh, YouTube permitía setear más cosas. ¿Sí? por ejemplo esto. Ahora no me lo permite. Antes podíamos decir si iba a aparecer videos relacionados o no dentro del dentro del iframe. E bueno, ahora viene muy básico. Bien, era eso que era una pavadita eh, que es muy fácil de agregar al HTML. Bien, una, una aclaración es que esto es contenido estático. Todas estas aplicaciones además tienen sus API, seguramente por algunas ya vieron pero expone Facebook, eh, Twitter también, son las dos que usé, Instagram no, no sé, pero esas redes sociales tienen o exponen una API con métodos eh, con los cuales si ustedes son desarrolladores, es una cuenta de desarrollador eh, en Facebook, por ejemplo, y tienen acceso a consultar sus posts, eh, sus notificaciones, para, digamos, integrar con un sistema que estén desarrollando ustedes. Eh, van a tener que hacer algunos pasos, hay un tema de autenticación, eh, hay, hay un poco más de programación ahí eh, involucrada, pero bueno, sepan que están esas APIs y está bastante divertido interactuar con ellas. Ya vamos a ver lo que es una API más adelante, cómo se interactúa con una API nuestra, ¿sí? eh, pero bueno, nada, algunas cosas las van a poder asimilar también cuando, cuando usen la API de, de un tercero. Hay tres... Eh, en realidad 4 tipos de imágenes más usados en HTML el punto ICO que es el icono esto lo vimos con un el iconito de, creo que puse, usé uno de la UTN un loguito chiquito que lo usé en el Fabicon que es la etiquetita ¿sí? esto que ahora acá arriba a la izquierda de document eh, lo reemplazamos ahí un icono común y corriente Después tenemos eh, los, las imágenes se, se dividen en dos grandes familias: las imágenes del estilo eh, mapa de bits y las imágenes del estilo SVG, las imágenes vectoriales. Las de mapas de bits son eh, es una matriz de píxeles, de puntitos. Yo por lo menos lo explico, eso lo vemos a fondo, yo a la mañana doy eh, SPD y lo vemos con Arduino. Que normalmente, es, eso lo, lo habrán visto, el red, green and blue, es un LED que en los píxeles de una pantalla son un montón, cada uno de los píxeles es un pequeño LED que tiene tres colores y para cada color guardamos un byte de información, ¿sí? un byte para rojo, un byte para verde y un byte para azul. Y con un byte, 2 ¿sí? a la 8 son 8 bits, 2 a la 8 son 256 valores posibles que podemos representar, acuérdense, complemento a 1, complemento a 2, el byte de un código ASCII de un char, que son 256 números, del 0 al 255. Lo que nosotros podemos poner, que acá lo vamos a hacer, por ahí, eh, Mariano después lo, lo incorpora en CSS, para eh, cuando yo quiero pintar algo de un color, digo cuánto quiero de rojo, cuánto quiero de verde, cuánto quiero de azul, que son los colores primarios del sistema de luz, y eh, si yo tengo 256 valores de rojo, 256 de verde, 256 de azul, 256 por 256 por 256 les da 16,7 millones de colores. ¿sí? Que si se acuerdan, ahora ya no viene en Windows, pero en un momento, en eh, Windows 95, 98, XP, donde uno ponía la configuración de pantalla, uno podía poner si el color de cuántos bits era, y eh, si era color de 24 bits, era justamente... Porque eran esos 8 bits por cada uno de los colores, 8 por 3, 24, se podían formar 16,7 millones de colores. Bueno, no importa. Lo que importa es que en una imagen, ¿sí? De mapa de bits, cada eh, puntito de, la, de la, la. La imagen está formada por puntitos, y en cada puntito lo que me dice es es como si fuera una matriz, tantas columnas por tantas, cuando usted dice 1920 por 1080 Full HD, son 1920 columnas y 1080 filas, sería una matriz de 1920 columnas y 1080 filas, si multiplican 1920 por 1080, les va a dar la cantidad de píxeles que tiene la pantalla, y por cada uno de esos píxeles van a tener 3 bits o sea que si eso lo multiplican por 3, le va a decir la información de una un píxel, un fotograma, una foto en esa, en esa, eh, en esa pantalla. Y la, la, la información de esa foto, de ese mapa de bits, es para cada puntito cuánto de rojo, cuánto de verde y cuánto de azul. ¿sí? Pierdo un segundo porque todo lo, lo tenemos que ver un poquito en los colores. Si yo pongo Paint, ¿Sí? Y me voy a colores, editar color, es lo que yo les digo lo que está acá abajo. ¿Sí? Rojo, verde y azul. Si yo pongo 255 de rojo, es full rojo, es este color que está acá. Y si pongo todo rojo y todo azul, sí es el morado que la mezcla. Y si pongo los tres colores, obtengo el blanco. ¿Sí? Bueno. Eso es lo que yo les digo, que se forma un color por cada puntito en un en una bitmap o mapa de bit. ¿Qué pasa con esas imágenes? Después en ese mapa de bit aparecen los BMP, los JPG, los PNG. Hay distintos formatos de compresión que tienen que ver con, de acuerdo a, los normalmente si tenemos... Mmm, un color plano o en una imagen donde se repiten los colores hay distintos algoritmos que hacen que no se que repetir la imagen la, la, la misma información de los bits para toda la imagen entonces se empieza a comprimir sí es como un punto web contra un mp3 por ejemplo qué pasa con eso, eso esas imágenes son para eh, se usan en la web para fotos sí la, la contra que tienen las imágenes para fotos, que en su resolución se ve perfecto. Pero cuando nosotros lo empezamos a agrandar, se empieza a pixelar. ¿Por qué? Porque hacer un zoom en una imagen de mapa de bits, lo único que se agranda es el grano, digamos. Ese puntito se empieza a agrandar. Y cuando lo empezamos a agrandar, se empieza a ver el, los píxeles. ¿sí? Estamos agrandando los píxeles cuando hacemos un zoom. Entonces, se usa, pero para fotos. Los PNG, la diferencia entre un PNG y, una, y un JPG, es que el PNG le agrega un cuarto valor, que es la transparencia. ¿sí? Nosotros le podemos dar distintos niveles de transparencia a al, la al imagen, que se ve a la parte de atrás, ¿sí? de opacidad. Y esto todo salió, me colgué porque justo estaba haciendo clic acá, estos son imágenes, íconos, pero fíjense que tiene extensión SVG. Son imágenes vectoriales. Y de hecho, fíjense que cuando yo pongo una imagen JPG, Visual Code me la muestra a la imagen. Pero cuando selecciono una imagen SVG, fíjense lo que me muestra. Fíjense. Esto... Esta imagen se descarga de internet y si, después lo, lo voy a ver si encuentro una, tengo que tener por ahí. Si nosotros vemos una imagen directamente, porque esto es para que se la descargue, si nosotros vemos una imagen, eh, SVG es una fórmula matemática. La, lo que tienen las SVG, las imágenes vectoriales, es que la imagen se define a través de una fórmula, una o más fórmulas matemáticas. Entonces, no es una combinación de puntitos, un mapa de bit, sino que es el producto de un cálculo que nos hace que se dibuje, ¿sí? A través de vectores. Y lo que tiene de bueno, o sea, no podemos, nunca podremos hacer una fórmula, una fotografía. Pero sí, por ejemplo, un logo, eh, eh, gráficos dentro de todo eh, sencillos, Pueden ser representados por fórmulas matemáticas y lo que tiene es el, los gráficos vectoriales es que no pierde la definición. Yo puedo ponerle el tamaño que quiera y se vuelva a recalcular el gráfico para ese tamaño y no pierde nitidez. Normalmente se usan para todo lo que tenga que ver con iconos, con, con logos. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer con lo que estuvimos viendo hasta ahora. Eh, vamos a empezar a trabajar en una página de una inmobiliaria ¿sí? la página sería algo como esto es una venta de, de, de casas ¿Sí? acá tenemos barra de navegación por ejemplo de nosotros vamos a una página tenemos una página de anuncios una página de blog ¿sí? donde vamos a cada uno de los artículos. Una página de contacto, donde tenemos un formulario para ir cargando. ¿Sí? Volvemos. Esta página, que sería la página, el index html tiene distintas secciones. ¿Sí? Donde podemos ir viendo, por ejemplo, la presentación. Fíjense que esto es responsive, ocupa esto que está acá, no por nada, fíjense que empiezo a scrollear, y justo ocupa lo que se llama el viewport, ¿sí? Se adapta a la página. Si voy bajando, acá tenemos otra sección, tenemos avisos de casas, donde podemos ir a ver alguna de las propiedades, ¿Sí? Tenemos distintas secciones, tenemos una, una sección con, con blogs, una sección con, una sección con comentarios y un pie de página donde normalmente va, quién hizo la página, todos los derechos reservados y acá tenemos una barra de navegación igual a la que está acá arriba. ¿sí? Entonces la idea de esto, no sé todavía si vamos a hacer durante todo el cuatrimestre esta página, pero por lo menos por lo menos la idea es arrancar con esto. Hoy voy a dar como unas explicaciones de eh, cómo se empezaría a armar esta página, la parte que vimos hasta ahora, que es la parte del HTML. Después vamos a, eh, a ver un poco con Mariano de CSS, arrancar a ver algo de CSS, y la idea es aplicarle que ustedes después le apliquen la parte de HTML la voy a hacer yo para arrancar, ¿sí? que sería desde cero el HTML de esta página. La idea es que después ustedes le incorporen a medida que vamos viendo el CSS y la dejen que se vea igual. No lo no, no tengo en esta, después lo, después lo voy a poner en el Classroom porque esta es la página terminada, pero tengo en Photoshop, tengo un un PNG de esta página, para, que es lo que normalmente recibiría eh, alguien que va a construir una página web. Si ¿sí? En la realidad, eh, hay un diseñador gráfico que arma ¿sí? una maqueta en Illustrator o en algún... En, en Adobe SD o alguno de esos, sí, arma una imagen que el cliente, ¿sí? donde se ve el diseño, el cliente cuando le da el OK a la interfaz gráfica, después esto pasa a la parte de realización de, de desarrollo, donde los encargados, los diseñadores, sí, los llevan con CSS a la práctica y los programadores eh, en el mejor de los casos, que sean distintos grupos, le aplican todo lo que es la funcionalidad. ¿sí? Lo primero que voy a, a empezar a hacer con esta página es empezar a incorporar en el índice HTML, ¿sí? este que puse acá, que no tiene nada, empezar a incorporar todo el texto que vea. Yo acá tengo preparado, fíjense que acá tengo las imágenes, todo esto yo se los voy a poner ahora cuando termine la clase, se los voy a, a poner en el eh, se los voy a poner en el classroom, sí como material de la de la clase. Observando esto, esto es un logo. Justo me manda el link al, al raíz. Este viene raíces, es un logo. Esto que está acá son enlaces. Eso lo vamos a ver dentro de un rato, luego también, porque voy a arrancar analizando todo lo que tenga que ver con texto en la página. Esto es un texto, ¿sí? Este es un texto y de hecho es un H1. Entonces, venta de casas y departamentos exclusivos de lujo. Lo que voy a hacer acá es un H1, venta de casas y departamentos exclusivos de lujo ¿sí? acuérdense que yo les dije la vez pasada que el H1 el H1 el H2, el H3, las etiquetas heading que son encabezados no no eh, no es que yo elijo uno o el otro por el tamaño, porque eso lo podíamos modificar con CSS. Elijo uno o el otro porque cada uno tiene un significado. El H1 lo utilizamos para el título eh, principal de la página, ¿sí? eh, Y hay... La recomendación es que usemos un solo H1 por página. Entonces ese sería el título principal, venta de casas y departamentos Muy bien. Si bajamos, ya la, esto nos indica como que hay un cambio de, de sección. Encontramos esto que dice más sobre nosotros. Y como estos tres, esas, esas tres divisiones. Y después si seguimos bajando, vemos que aparece casas y departamento en venta que tiene un aire de familia a este más sobre nosotros, ¿sí? Es como que está particionada la página. Esto más sobre nosotros sería el nombre de la sección esta que vemos acá. Y esta casa y departamentos en venta de la que está acá. ¿Sí? Y acá nuestro blog y comentarios serían como distintas secciones. Lo mismo que esto, encuentra la casa de tus sueños. Tienen importancia estos títulos pero no tienen la importancia del H1. Entonces estos serían como subtítulos, se tendrían que ser H2. Entonces, lo que voy a hacer después de este es un H2 que diga, eh, ya me olvidé, más sobre nosotros. Más sobre... nosotros. Bien. ¿Sí? No le demos importancia al tamaño y a cómo se ve y a la ubicación. Todo eso lo vamos a terminar con CSS. Las hojas HTML peladas es esto. Es diseño muy básico donde vemos texto, imágenes, enlaces y se acabó. ¿Qué sigue? Vemos que aparece unos gráficos, ¿sí? Eso lo vamos a agregar después. Pero vemos que aparece el texto seguridad y acá un párrafo con algo. El mejor precio y un párrafo con algo, una, será una descripción del mejor precio. Y a tiempo y una descripción de esa, esa columna a tiempo. Seguridad, el mejor precio y a tiempo es como que están en un mismo nivel, pero están todos bajo la órbita del de subtítulo más sobre nosotros. ¿sí? Entonces, estos deberán ser H3, porque están debajo de un H2. ¿sí? Es como que van bajando el nivel de jerarquía. Entonces, acá en un H3 voy a poner, y ya me olvidé, seguridad, alcodori Seguridad. Y debajo de seguridad no es que viene el mejor precio, sino que esto viene así, y después viene así, y después viene así. Entonces, acuérdense, esto serían como un lore Ipsum, que era lo que yo les había contado, que era el relleno que se ponía originalmente en las, impre en las imprentas y lo que se usa para maquetar, sí cuando todavía no tenemos un texto eh, Solamente se, se quiere ver eh, cómo se ve la página. Se completa todo lo que tenga que ver con texto. En vez de poner zaraza así, con, escribiendo cualquier cosa, metemos un lorem. Entonces, esto que está abajo es un párrafo. Abajo de seguridad, párrafo, y ahí pongo un lorem Ipsum. Entonces vemos seguridad y su lorem. Y los otros es lo mismo un H3 con su párrafo, entonces me voy a copiar esto tres veces, el del medio se llama el mejor precio y el otro a tiempo, entonces este sería el mejor precio y a tiempo. Entonces ya tenemos sobre este apartado estos tres contenidos, cada uno con su subtítulo del subtítulo, por eso son H3, y cada uno con su párrafo de texto. Muy bien. Ahora vemos otro cambio de sección. Esto, por cómo está diagramado, está al mismo nivel que este título. ¿sí? Entonces, casas y departamentos en venta debería ser un H2. Si acá adentro tuviéramos algún subtítulo del de apartado de seguridad, seguramente sería un H4, ¿sí? Cuando algo, los H son jerárquicos, no tiene nada que ver cómo se ven, la apariencia, sino que cuando algo está, digamos, como si fuera anidado, está debajo de la órbita de otro título, tenemos que ir eh, bajando en el título, ¿sí? La realidad es que la mayor parte son H1, H2 y H3, y H5 y H6 ya es como que tendrá que haber mucha información anidada una dentro de la otra. Entonces, casas y departamentos en venta debería ser un H2. Bien. Ahora nos encontramos con eh, unos bloques que son los anuncios de venta de una casa. Bueno, los vamos a dibujar de manera estática. Esto hoy por hoy se estaría, o nosotros lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer HTML estático. Si estuviéramos en programación avanzada 2, estaríamos haciendo esto mismo con React. Donde cada uno de estos anuncios sería un componente que es, como se, les cuento para que sepan, no lo vamos a ver en esta materia. Pero, cómo se está programando hoy en día, que nosotros haríamos como nuestra etiqueta, no como en las que nos propone el HTML, es decir, las etiquetas que fuimos viendo, sino que nos podríamos eh, desarrollar nuestras propias eh, etiquetas que se llama componentes eh, hoy en día, que son nuestras etiquetas customizadas y personalizadas. Entonces, cada uno de estos, en una página moderna, sería una etiqueta personalizada de tipo anuncio. Cada etiqueta personalizada tiene su HTML, su Javascript y su CSS. Entonces, esto, que sería lo mismo para cualquier, eh, por ejemplo, para que tengan una idea, en Instagram, cada posteo es un componente. En Twitter, cada tweet es un componente. Si sí, todas esas cosas que ustedes ven que se repiten en colecciones, en listas, que tienen todas eh, el mismo formato, una foto, un título, una descripción, un precio, si ¿sí? un botón que dice ver la propiedad, fíjense que todas eh, tienen cantidad de baños, cantidad de estacionamiento para X, cantidad de autos, cantidad de habitaciones. Esto va a estar presente, este formato va a estar presente en cualquier anuncio de inmobiliaria. Entonces, Hoy en día se trabaja por componentes. yo podría tener una barra de navegación personalizada. No sé si ustedes lo llegaron a ver, eh, componentes de usuario en, en programación 2, ¿sí? hacer directamente un pequeño formulario donde le tiran una etiqueta, un, algún, algún control, ¿sí? y se hace su user control, o control de usuario. Entonces directamente es como que ya tienen una parte prearmada de, de algún componente en su toolbox y ustedes lo pueden agregar y tiene su propia funcionalidad por atrás. Bueno, esta sería la misma idea. Lo que van a ver a medida que vayan aprendiendo lenguajes y tecnologías es que ya, to ya está todo inventado. O sea, es la misma la misma, la misma misma idea, la idea del módulo, ¿sí? del bloque, ya preconstruido, eh, que lo dice y pierdo tiempo para diseñarlo una vez, y después lo reutilizo, y React hace eso, View hace eso, Angular hace eso, y lo van a ver en todos lados. La misma idea para todo. Acá no, acá hoy lo vamos a hacer todo a manopla, ¿sí? Todo HTML puro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tendría que empezar a, a ver acá, esta es una imagen que la vamos a agregar después, nos estamos dedicando al texto. Acá tenemos un texto. esto está por debajo de esto. Esto era H2. Esto van a ser H3. Este es un párrafo y el precio es otro párrafo. ¿Sí? Entonces, casa de lujo en el lago. Vengo acá. H3. Casa de lujo en el lago. Tiene su párrafo de descripción. Lo copio. Y un párrafo donde voy a tirarle el precio. Bien. Y tengo de estos, tengo tres más o menos parecidos. Entonces... Me voy a copiar esto. Uno, dos, tres. El segundo se llama... Casa minimalista. Este lo escribo hago más, más rápido. Casa minimalista. Sí, voy completando. Esto en realidad... Vendría de una base de datos, y ¿sí? de una API. Esto sería un objeto de tipo venta o espera, anuncio. Y haríamos una plantilla para esto. Casa con pileta. Ahí ya tendríamos ¿sí? casas y departamentos en venta y tendríamos cada una información de cada una de, esa, de esos tres anuncios. Sigamos. Esos son botones, los vamos a agregar después. En realidad no son botones, sino son eh, enlaces, son A, eh, lo mismo que esto, pero están disfrazados de botones, después vamos a ver con CSS, cómo podemos disfrazarlo de botón. Bueno, acá aparece como otra sección que dice encuentra la casa de tus sueños. ¿Sí? Esto estaría al mismo nivel que nuestro blog, comentarios, casas y departamentos en venta y más sobre nosotros. Entonces, eso, encuentra la casa de tus sueños sería un h2. h2 llena el formulario de contacto y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad, es un, es un párrafo. Y eso es un, un enlace disfrazado de botón. Bien, nuestro blog y comentarios son también subtítulos, ¿sí? H2, son todas secciones dentro de la página. H2, nuestro blog, y un H2 de comentarios. Dentro de nuestro blog tenemos eh, una publicación de blog, ¿sí? Va a haber una imagen. Terraza en el techo de tu casa. Si esto, bueno, si esto está dentro del blog, debería ser un H3. Entonces, H3. Terraza en el techo de tu casa. Y dentro, eso, control C. párrafo y ahí adentro ese es otro párrafo bien, de estos había dos, entonces control c control b Guía para la decoración de tu hogar. Acá. Eso es lo mismo. Y esta parte. Bien. Ahí estaría la parte del de blog. Comentarios. Hasta ahora nos va quedando así. El blog. Los comentarios. Vamos viendo por el tamaño, más o menos, la información. Que esto está al mismo nivel que... Esto está al mismo nivel que esto y al, y al mismo nivel que esto. Y que estos dos son más chiquitos porque pertenecen tan bajo la órbita de este subtítulo. Bien. Comentarios. Acá aparece uno, un comentario. Esta es una imagen, las comillas. Y esto es un comentario. Esto se llama block quote que es una cita, no sé si lo dije en la clase pasada, pero... Si no se los cuento, es una etiqueta y la firma, es un pequeño párrafo Juan Pérez. Bien. Y nos estaría quedando lo que se llama pie de página o footer, que esto es también una barra de navegación, son enlaces, no es texto, y esto sí tenemos texto acá. Todos los derechos reservados, 2019. Este 2019 se haría, por, lo voy a hacer en texto, pero se haría en realidad con lógica de programación, con Javascript, porque no tendríamos que estar todo el 31 de diciembre cambiando. Normalmente se re, los derechos se reservan año por año. Eh, un párrafo todos los derechos reservados 2019 voy a poner 2020 eso fue el meses pasado y aparece un simbolito de marca registrada Sí. no tenemos en el teclado ustedes lo buscan no hay para todos esos símbolos ya lo vimos la vez pasada son eh, se le llaman eh, character entities o entidades por ejemplo character entities ya lo tengo reference en W3School hay una y en esta w 3 eh, punto org, sí que es de la W3 que es la, la, el consorcio, nada que ver con W3School, eh, que es el, este es el consorcio oficial de HTML. Acá tenemos un montón de símbolos, ¿sí? Y tenemos abajo la manera de que el navegador lo interprete. Entonces, si queremos el de copyright, ¿sí? Es ampersand, copy, punto y coma. Todos estos símbolos empiezan con ampersand y terminan con punto y coma. Ya tiene una ayuda el Visual Code. Fíjense que si yo vengo acá y pongo ampersand, bueno, tengo que separarlo de, la, de lo que está adelante. ¿Sí? Fíjense que ya me empieza el Visual Studio Code a proponerme autocompletado. Eh, ese copy que está ahí es el simbolito que vemos ahí abajo. ¿Sí? Bien, pueden ir mayúscula o minúscula, copy. Así. Ahí está. Bien, y ahí llegamos al final de. Ahí llegamos al final de la página. Entonces le hicimos un primer barrido y completamos con todo lo que tenía que ver con texto. Todo el texto acá, me parece. Esto lo puedo hacer con. Voy a. Fíjense que acá cambia. Eh, esto se podría hacer con CSS y se podría completar con eh, JavaScript. Si quiero que se vea un poco distinto, ahí hay, aparece colores, pero así le les meto una, una etiqueta más. Yo podría, por ejemplo, blog, eh, acá. Acá podría poner una etiqueta M. No sé si la vimos, significa énfasis. Que lo que va a hacer es que se vea tipo itálica. ¿sí? Cambia la tipografía y se vea paisada. La etiqueta ahí. ahora lo vamos a ver, esperen que me faltaría en el otro. Hago esto. se actualizan los dos bien en viene el énfasis si hago clic en una etiqueta y hago control D fíjese que cuando yo marco, pinto una etiqueta me pinta el resto, pero el cursor está acá si hago control D cada vez que hago control D voy seleccionando una de las etiquetas pintadas, más clarito, ¿ven? Y se pinta más oscuro. Entonces yo puedo pintar una, se me marcan todas en la página, control D, control D, control D, control D, elijo todas las etiquetas. Ahí las puedo cambiar todas de una. En, visualmente provoca el mismo efecto que I. I viene de Italic. ¿Sí? Vemos que no cambia nada. La diferencia es que I... Ya, y todavía no la, no la deprecan porque hay muchas páginas viejas que utilizan la I eh, de itálica, y la diferencia con M de énfasis es que M tiene un significado, es una etiqueta semántica, y es solamente una etiqueta visual, y M es una etiqueta semántica, le dice a los motores de búsqueda le recalca algo, algo de lo que están encerrando. ¿sí? Es la misma diferencia que hay entre B, que es Bolt, ¿sí? también es otra que tendría que haber volado. Lo pone en negrita. Bolt no es semántica. Su objetivo es puramente gráfico, que es eh, ponerla en negrita. Y la semántica equivalente a Bolt sería Strong. Strong, sí, como que refuerza, alguna hace énfasis, la otra refuerza, hace lo mismo que B, la pone en negrita, pero Strong le dice a los motores de búsqueda que esa palabra es más importante en el contexto de todo el texto que aparece en esta página. Eh, con Strong estamos reforzando alguna palabra como alguna palabra clave o algo que tenga mucho que ver con nuestro, con el contenido de la página. Bien, eh, nada, lo dejo en el... Perfecto. Entonces ahí hicimos un primer barrido de la página y nos va quedando algo similar a esto. Estamos viendo todo el texto que aparece dentro de esa página. Ahora voy a hacer un segundo barrido eh, para colocarle los enlaces. ¿Sí? Entonces. Volvamos para arriba. Este es el logo. Bienes raíces. Pero estos son enlaces. Nosotros anuncios, blog y contacto. Bueno. Entonces me posiciono adentro del body, pero antes de venta de casas y departamentos exclusivos de lujo. Y ahí voy a hacer los enlaces. href, esto va a ser, eh, ya me olvidé, nosotros. Nosotros, y le voy a poner el link a una página que no existe, ¿sí? No está acá, acá solamente tengo el index, pero voy a poner ahí adentro, punto barra, eh, nosotros... .html y para ir ahí eh, alt y clic en algunas páginas es control en, en, en, no sé, en la PC de escritorio es control clic y en mi notebook es alt clic no, no sé, la realidad, no sé por qué en uno me quedo seteado así, en otro no bueno, acá en nosotros HTML ¿sí? con el signo de exclamación genero rápidamente una plantilla, le cambio el lenguaje, acá arriba le voy a poner eh, nosotros, acá voy a poner un H1 que sea nosotros, y acá le voy a poner una un enlace que vuelva punto barra eh, index.html y acá le voy a poner volver A ver. entonces acá arriba me aparece el primer enlace nosotros, nosotros me, me lleva a la página supuestamente nosotros y con volver volvemos al index sí, estoy tratando de meter en, al, en algún caso real todo lo que les fui contando en las clases anteriores eh, de manera separada lo estamos aplicando acá bien entonces ahora tengo que hacer tres enlaces más, uno que era, si no me equivoco, anuncios, el otro era blog y contacto, blog y contacto. Sí, normalmente en el aula lo van haciendo a la par mía si ustedes pueden y les da la, la pantalla va traten de ir haciéndolo ustedes si no, bueno, lo miran eh, acá voy a hacer anuncios.html blog.html y contacto.html y acá voy a crear Pero... me está creando este... ahí estamos me voy a nosotros html, y me lo copio todo control c Contacto, control B. Contacto. Contacto. Me voy a blog, control B. Blog. Blog. Nosotros y anuncios, me falta. Me faltó anuncios. Acá. Bien, guardo el cambio, guardo los cambios, guardo los cambios, guardo los cambios y... Bien, entonces, anuncios, fui a anuncios, vuelvo, blog, vuelvo y contacto, vuelvo. ¿Sí? Ya tenemos esa barra de navegación. Esa barra de navegación que está acá arriba, también está presente en la misma barra de navegación acá abajo, en el footer. ¿sí? Cuando la página es muy alta, se estila hacer barra de navegación abajo para no tener que volver arriba para ir a otro lado, directamente ahí abajo. Entonces, eso mismo, esta misma barra, control C, me la llevo abajo, y está entre los comentarios y el de los derechos, control B, y lo coloco ahí abajo. Entonces aparece abajo la barra y aparece arriba. Muy bien. Bien. Ver propiedad, ver propiedad, ver propiedad son enlaces también. Y este ver todas... También. Bueno, entonces, en los avisos, en los anuncios, acá, después del precio, voy a tener un enlace, que como también no estoy apuntando a ningún lado y no lo quiero dejar vacío, se estila ponerle el hash ahí, cuando no se deja la propiedad vacía, cuando yo todavía no sé a dónde le voy a apuntar, el href se le suele colocar ese símbolo. Y esto era ver propiedad. Y esto mismo se repite en cada uno de los anuncios. Sí, entonces tengo el anuncio el título del anuncio, la descripción, el precio y un link que si lo escribo no me apuntará a ningún lado, va a aparecer el hashtag ahí arriba. ¿Sí? bien Y el ver todas, una vez que terminaron los anuncios, ver todas me va a derivar al mismo lugar donde me deriva anuncios. Entonces, acá, en vez del hash, punto barra, anuncios HTML, ¿sí? Ver todas las publicaciones me deriva a ese lugar. Entonces me queda, hay algo que se llama usabilidad, no tengo que ir ni arriba, estoy como en la mitad de la página, si quiero ver los anuncios, directamente, donde veo un adelanto de los anuncios, de manera cercana, si no me tendría que venir acá arriba, o tendría que ir acá abajo. Para acceder al resto de los anuncios, ¿sí? al tener un acceso, un enlace a los anuncios ahí, estoy eh, aumentando la usabilidad de la página. Bien. Sigo scrollando. Ahí tenemos un, un enlace. Contáctanos. Eh, acá llena el formulario de contacto y necesario poner acá bien contáctanos contactanos y este me va a ir al de contacto sí donde va a poder llenar el formulario de contacto muy bien ya está ¿sí? porque tenemos los enlaces acá abajo entonces en el primer barrido en el primer barrido le colocamos el texto un segundo barrido para ubicar todo lo que tenga que ver con enlaces ahora vamos a hacer un tercer barrido para ubicar todo lo que tenga que ver con imágenes sí Bien, la primera imagen que encontramos es el logo, este que está acá. Ese logo está hecho con eh, gráfico vectorial, es un SVG. Esta imagen que vemos de fondo no es una etiqueta IMG, es un fondo, es un background. Y la imagen de fondo, el background, lo vamos a hacer más adelante con CSS. ¿Qué diferencia hay cuando yo quiero poner una etiqueta IMG y un background? Cuando ustedes ven que arriba de una imagen van a aparecer texto, es un background. ¿Sí? Esto, Todo esto que aparece sobre ese fondo, ¿sí? esa imagen es una imagen, pero como inyectada a través de CSS no es una etiqueta IMG. ¿sí? Cuando le queremos meter texto arriba, es una imagen de fondo. Si no queremos meter texto, o lo queremos meter arriba de otra cosa, es una etiqueta IMG. En este caso, el logo de la página es una etiqueta IMG. Entonces, lo primero que voy a hacer es es lo primero que aparece en el body acá, antes que la Acuérdense que esto va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Antes de la barra de navegación esa de esos enlaces, voy a poner una etiqueta IMG y en el src, el source.barra, voy a ir a la carpeta IMG y ahí adentro, ese va a ser mi logo.sbg. Que no lo vamos a ver, ¿por Porque, porque está, es todo blanco. Acá voy a poner logo, empresa. El alt, acuérdense que era alternativa, que si por algún motivo no cargaba la imagen, iba a mostrar un texto en la página. ¿Sí? En nuestra página no se ve, pero está ahí. ¿Sí? Ahí está el logo. Y lo que se suele hacer en muchas páginas es que el logo me apunte a la página eh, principal del sitio. ¿Sí? Ustedes van a ver ese comportamiento. Que no, eh, presten atención en un montón de páginas que hacer clic en el logo de la página lo lleva a la página principal del link del, del sitio web. Para hacer eso. Lo que puedo hacer yo es meter todo esto, este IMG, dentro de un enlace. Entonces voy a poner un enlace acá. Voy a poner un A. Y entre es la etiqueta de apertura y cierre. No sé si lo vimos cuando se los expliqué, pero esta sería una manera de poner una imagen. En lugar de que el enlace tuviera un texto, que yo haga clic sobre una imagen y que esa imagen me lleve a otro lado. ¿Sí? Es embeber... La etiqueta img, acuérdense que la img era safe closing, no tenía etiqueta de apertura y cierre, era una única etiqueta. La, la pongo entre la etiqueta de apertura y cierre de un enlace. Y acá, si pongo punto barra, podría poner punto barra index.html, pero punto barra, acuérdense que era el directorio raíz. Si yo lo tengo subido a un servidor, ¿Se acuerdan que les conté que eh, se estila ponerle a la, a la página principal de un sitio el nombre index.html, porque si, si no tendríamos teníamos que configurar el. Que me, me, se me parte la cabeza. Eh, teníamos que configurar el servidor para que cargue alguna página en particular. Por default, el servidor carga el archivo index.html. Y por default, en un servidor. Punto barra es el directorio raíz. Entonces, si nosotros ponemos punto barra, podemos poner punto barra, index.html. punto html, pero si ponemos punto barra, barra apunta al directorio raíz. ¿Y quién levanta por default el directorio raíz? El index.html. Entonces, con poner punto barra, estamos bien. Si yo ahora, fíjense que ahí no está, pero ven que ahora se ve la manito. Ahí está el icono en blanco, porque el icono original es en blanco y es transparente. Entonces, pero se ve la manito. Y si hago clic, ¿sí? Me lleva a la página, a la misma página donde estoy, ¿ven? ¿Ven que no me dice index.html? Me pone directamente el localhost y automáticamente el localhost me carga por default el index.html. Bien. ¿Qué más tenemos? Este es un background, ya se los dije. Estos son iconos. También son imágenes vectoriales, son SVG. ¿sí? Todas las imágenes sencillas se pueden obtener a partir de eh, fórmulas matemáticas. Entonces, antes de seguridad, arriba de los. Acuérdense que estos eran H3, porque este era H2. Antes de los H3 va esa imagen, cada una de las imágenes. Entonces, acá, seguridad arriba de seguridad IMG punto barra eh, IMG y es el icono 1, el primero. Y acá voy a poner icono seguridad. Y ahí lo tengo. Fíjense que si yo quisiera esto se hace con, con CSS, pero fíjense que si yo pongo width y le digo 600 píxeles un ancho de 600 píxeles fíjense que me lo agrandó lo voy a agrandar un poco más le voy a poner 1000 píxeles y fíjense que está perfecta la imagen no está pixelada para nada porque es un SVG. ¿Sí? Es un cálculo vectorial. Entonces, como lo calcula y para cada tamaño lo vuelve a recalcular, la imagen se ve perfecta con cualquier. ¿Sí? Si yo lo, por más que yo lo agrande, ahí está el 200%. ¿Sí? Fíjense que se ve perfecta. Si yo agarro una imagen que no es, de lo vamos a ver. Se agarra una imagen, depende de la definición que tenga la imagen original, eh, si se va a... Esperen que pongo el 100%. Si se va a pixelar, porque lo que estamos agrandando es... Se agrandan los píxeles, entonces se pixela. Le voy a sacar el width. Esto mismo... Va acá, para el mejor precio, pero esta vez es icono 2 y esto es icono... Esto no se ve, salvo si carga la imagen no se ve y si, y si no carga la imagen se ve. Mejor precio. Y... Control B. Icono 3. ¿Sí? Entonces tenemos los tres iconos ahí. Fíjense que si yo voy a poner acá icon, icon, que no existe, solamente para que en lugar, como no lo va a encontrar, va a ser un 404, un error 404, eh, me va a mostrar el alternativo. ¿Sí? Fíjense que me muestra un dibujito de eh, que ahí tendría que haber una foto rota. Y me muestra el alternativo. Si pongo F12, fíjense que me devolvió un error 404. Me dice que hubo un error en la carga de un recurso. Que el servidor respondió con un status 404. ¿A qué? Al icon.sbg. ¿Sí? Y si lo vemos en red... Lo podemos ver acá. Acá acuérdense que, que en el red se, o network se, están todas las llamadas que nosotros le hacemos al servidor. Esto lo vamos a ver también bastante cuando hagamos peticiones Ajax. Vemos que el icono icon.sbg ¿sí? no vino. Me devuelve un 404 y el, 404, el error 404, su texto, su text error es not found. ¿Sí? No lo encontró. ¿Por qué no está? Porque yo le puse un nombre a propósito que no lo iba a encontrar. ¿Sí? Para que tire el alternativo. Entonces acá lo vuelvo a dejar como estaba. Y ahora sí lo cargo y muestra el relojito. Bien. Estas sí son, son fotos, eh, va después de casa de departamentos en venta y va antes de cada título de anuncio. Entonces, acá, casa de lujo en el lago, ahí. En este caso son imágenes que es, eh, anuncio creo, sí, anuncio 1 acá le voy a poner que es casa lago y en la casa minimalista es el anuncio 2 casa minimalista y la casa con pileta anuncio tres esa pileta bueno, ahí aparece casas y departamentos en venta después el tamaño, la ubicación el acomodamiento, es todo CSS entonces aparece el, el título del anuncio la descripción, el precio y este ver propiedad que pertenece al de arriba, acuérdense que había etiquetas que eran inline que ocupaban justo todo el ancho justo de la etiqueta, el, el espacio utilizado, y había etiquetas block que utilizaba todo el ancho del navegador. La etiqueta enlace, el A, es una etiqueta inline y la IMG también es inline, por eso vimos uno al lado de la otra. ¿sí? Todas estas etiquetas, las H y las párrafos, son etiquetas en block, por eso se posicionan por default. Su ubicación natural es uno arriba del otro. Bien. Eh, estas son imágenes, pero las vamos a trabajar después cuando tengamos, eh, veamos un poco de CSS Grid. Este es un fondo también, fíjense que tiene texto arriba. Este es un background. Estas sí van las imágenes del blog antes de eh, los, los H3 eran esos entonces me voy a buscar los blogs acá estos eran creo, creo que se llaman blog sí, blog 1 blog terraza acá blog 2 y esto va a ser blog decoración bien ahí tenemos las dos imágenes del blog Esta es una imagen, pero la vamos a inyectar después, la de las, unas comillas que están ahí. Encima no sé por qué se ve mal. Bueno, después vamos a ver por qué se ve mal eso. Y eh, no hay más imágenes. Bien. ¿Sí? Nuestra página hasta ahora queda de esta manera. Lo que le vamos a hacer ahora es muy importante, no visualmente no, pero semánticamente sí. sí, el significado de esto. Y creo que no lo hablé antes con ustedes, este tipo de etiquetas creo que quedaron para ahora, no sé si las mencioné, pero viene con HTML5 y tiene que, que ver con la web semántica, donde todas la, las partes de una página web tienen significado, y ese significado es analizado por... Primero, eh, nos sirve para cuando armamos el HTML y la estructura de la página, entender bien eh, en qué parte de la página estamos. Antes de que aparezcan estas etiquetas, eh, eran todos divs. Acuérdense que yo les mostré dos etiquetas, una que era spam y una que era div. No, no, su misión no era nada la misión del spam y del div es encerrar un bloque de código no causan ningún efecto sobre el HTML el único efecto que causan es que el div rodea alguna etiqueta o algunas y tiene eh, es de de bloque ¿sí? la disposición es de bloque y el spam también rodea etiquetas y la disposición es en línea, ¿sí? ocupa el ancho justo que necesita. Las etiquetas, eh, el spam no se pone solo, siempre se mete una etiqueta en línea, supuestamente se mete siempre dentro de una etiqueta en bloque. ¿sí? Y una etiqueta en bloque se pone sola o se pueden anidar etiquetas en bloque dentro de etiquetas en bloque. Yo la etiqueta le podría hacer esto, fíjense. Acá tengo el H1, ventas de casas y departamentos exclusivos de lujo. Yo puedo venir a hacer esto. Que eso en lugar de un H1 sea la etiqueta Pepe. Pepe y barra Pepe. Guardo los cambios. ¿Sí? Y se ve, no, o sea, ya, ya no lo pinta como si fuera un H1. Pero fíjense que no me tira que hay un error. Es la etiqueta Pepe. Yo pongo F12. ¿Sí? Y acá la tengo. La etiqueta Pepe. Pero esto, yo puedo inventar las etiquetas que quiero, pero esto está penalizado por los motores de búsqueda. ¿Sí? Cuando nosotros en una página no utilizamos etiquetas del estándar, eh, vamos para atrás la página, si ¿sí? los motores ni la, ni la tienen en cuenta. Pero, a partir del HTML5, aparecieron unas etiquetas semáticas, porque hasta ese momento todo el mundo ocupaba DIV, DIV, DIV, DIV, DIV, era todo DIV y empezaban a ver div anidado dentro de div, y aparecía div, div, div, div, y uno ya no sabía qué, qué se estaba encerrando adentro de esos div. Y ahora aparecen unas etiquetas que tenemos la etiqueta header, la etiqueta main, la etiqueta section, article aside, nav, footer ¿sí? Todo un conjunto de etiquetas estandarizadas que le dan significado al, eh, a los elementos que agrupan. Visualmente, cero, nada, es lo mismo que el div, div visualmente es nada, lo mismo que el spam, se utiliza para agrupar código y si yo quiero aplicarle una clase o seleccionar algún código, algún bloque, eh, algunas etiquetas en particular, tengo una etiqueta donde meter eh, propiedades, ¿sí? de, de class, de id, de, ya lo vamos a ir viendo. Y esto tiene significado. Vamos a empezar a ver. La primera etiqueta que vamos a ver es la etiqueta header, que no es la etiqueta head, ¿sí? de acá arriba, donde va la metadata. La etiqueta header va dentro del body y sería como el encabezado de la página. ¿Qué va normalmente dentro del header? Va el logo, va la barra navegación y va el título de la página. ¿sí? Es como que hay un estándar, la etiqueta header en nuestra página básicamente sería esto. El, el background, esta foto de background sería el background de mi etiqueta header. ¿Sí? ¿Le podría poner div? Sí. Pero con el header, semánticamente el significado es, es, le está diciendo a los motores de búsqueda y nos está diciendo a nosotros como programadores que vemos el código HTML, este es el encabezado de la página. Entonces lo que voy a hacer es encerrar con la etiqueta header el logo con su enlace, la barra de navegación y el, eh, el título principal con el H1 dentro de header. Entonces ahora visualmente ¿sí? veo que todo lo que está dentro del header es lo que aparece ahí. Acá hay un cambio, hay un cambio de eh, significado. Ya lo puedo ver acá porque estoy viendo la página terminada. Pero esto no forma parte del encabezado. Cuando tenemos normalmente, en el encabezado va el h1, y cuando normalmente empezamos a tener h2. Son como subtítulos, así como yo les dije hoy, que eran subtítulos de la de la página principal, es como que hay un cambio de sección. ¿Sí? Esto nos está más sobre nosotros. Está ese subtítulo, está armando como una pequeña eh, bloque de cosas que, digamos que aclararían cosas sobre la empresa. Que es una empresa que es segura, que.. Tiene buenos precios y que cumple con los tiempos, por ejemplo. Son características de nosotros, cuando dice más sobre nosotros. Entonces, eso, todo esto que está acá, debería ir adentro de una etiqueta section. ¿Qué me dice a mí que yo tengo que poner una etiqueta section? Cuando primero que el contenido que voy a poner ahí arranca con un H2. Arranca con un subtítulo. ¿Sí? Eso me está diciendo que viene una sección importante. Porque nosotros vamos, después del H1, que es el título principal, vamos haciendo como módulos separados por los subtítulos. Entonces, esa es una, de, una idea que me, que me está indicando que es una sección. Y ahí adentro de la sección debería ir todo contenido... Relacionado, ¿sí? Que pertenezca a la misma sección. Entonces, acá ya tenemos otro cambio. Con esta H2 tenemos otro cambio de sección. Entonces, todo esto que vemos acá, de fondo blanco, debería ir dentro de una etiqueta section. Entonces, acá, fíjense que yo empiezo a escribir y está en el estándar, porque ya me lava, quiere autocompletar de Visual Code. Entonces me agarro el H2 y me agarro los tres avisitos esos hasta acá. Bien. Ahí están encerrados los tres dentro de esta sección que está acá. Fíjense que ahí les doy una descripción de section LM representa una sección genérica de un documento o aplicación, es un contexto temático, agrupa contenido por sus temas, ¿sí? cada sección debería ser identificada, típicamente incluye un encabezado ¿sí? como hijo de, como un elemento que pertenece, hijo de esa sección. ¿sí? Bien, leanlo las cosas para interiorizarse. Bien, ahí tenemos una sección. Acá hay un cambio de sección, un cambio de contenido. ¿sí? Fíjense que acá estamos hablando de características que tiene la empresa, características que tiene la inmobiliaria. Pero acá estamos hablando de casas en venta. Tiene, tiene, su, tiene contenido relacionado porque son todas casas que están en venta, tiene su subtítulo, H2, que es uno de los requerimientos que me están indicando ahí que de, eh, debería ser una sección eso. Pero esta, esta sección es una sección especial. ¿sí? Cumple todos los requerimientos para ser una sección. Pero esta sección es la sección principal. ¿sí? En lugar de ir en una etiqueta Section, va en una etiqueta Main. Main principal. Etiqueta Session puede haber muchas en una página, pero etiqueta Main va solamente una. Y tiene que ir encerrando el objetivo principal de la página. El objetivo, Nosotros lo estamos haciendo esta página para hablar, para hacernos un autobombo, sí, y hablar bien de nuestras características. El objetivo de esta página es vender casas. Y las casas se venden con anuncios. Entonces, en esta sección está la parte más importante de la página, que es lo que yo estoy vendiendo. Entonces, eh, encerrando este subtítulo, H2, y los anuncios, hasta el botón de ver todas, que tiene que ver con esta sección, debe ir adentro de una etiqueta main. Entonces, acá, casas y departamentos en venta, va dentro de un main Esto... Me lo llevo para acá abajo. Debajo del botón ver todas. Acá. Se me parte el marote. Bien. Eh, sigamos analizando. Acá aparece otra sección. ¿Sí? No tiene que ver. Encuentra la casa de tus sueños. Acá queremos que el usuario se, medio que se registre, porque tenemos el botón de contacto. Fíjense que me manda una página donde tengo el formulario, ¿sí? Nos interesa que se registre, pero que se registre en principio no está relacionado con la publicación de anuncios y tampoco tiene que ver con esto que está acá abajo, ni con el blog ni con los comentarios. Entonces esto es una sección, ¿sí? Nosotros podemos poner todas las secciones, todas las etiquetas que queramos pero normalmente un mail y después toda la sección que queramos. Entonces, encuentra la casa de tus sueños, va dentro de la etiqueta section Hasta acá. Chiquita la sección. Uy. ¿Sí? Ahí tenemos esa pequeña sección. Bien. El blog también es una sección. El blog con sus dos artículos que están ahí adentro, sí, dejando afuera comentarios, es otra sección. Tiene un significado propio, tiene un su contenido, tiene está relacionado entre ellos, tiene un un, una, un subtítulo, sí, un h2. Entonces esto es otra sección. Comentarios es otra sección. Hasta Juan Pérez, acá. Perfecto. Sí, entonces tenemos una sección que está relacionada con el blog y una sección que está relacionada con los comentarios. Bien. Y acá en esta partecita negra, que es el pie de página, donde puse el ah, me faltó eso, ahora, donde puse esta barra de navegación y la parte de los derechos, acá podría ir también. Eh, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera, para el para próximo cuatrimestre meto en las redes sociales. ¿sabes? Bien, eh, eso es el footer o pie de página. Entonces, ahí allá, allá adentro, eso sería el footer. Muy bien. Footer, este es el pie de página, pero no tiene por qué ser siempre pie de página. Yo, por ejemplo, yo podría después hacer en distintas secciones. Eh, por ejemplo, este es Juan Pérez, la firma del comentario podría ser el footer de un comentario. Un comentario podría tener un header. Por ejemplo, un anuncio podría tener un header que sea la foto y el título. Y podría tener un footer que el botón este, ver propiedad, el enlace, sería el footer. Y esto sería la descripción con el precio y las características de la casa. Podría ser un main, por ejemplo. Dentro no, main no, porque es uno por página. Sería una section. ¿Sí? No tiene por qué haber el, el footer si es el pie de página. Pero distintos componentes podrían tener su header, su section, todos los... Los, eh, las características que estuvimos viendo, agrupado en modulitos, sí podrían aparecer. ¿Qué más tengo? Me había olvidado de esto. la etiqueta Esta es una barra de navegación donde nosotros tenemos enlaces a distintos puntos. Esos enlaces yo los puedo semánticamente, tienen un significado que es donde están el direccionamiento de la barra de navegación. Hay una etiqueta que se llama NAV. Entonces, este conjunto de enlaces, no esto, no el del logo, el logo no forma parte de la barra de navegación, sino que es algo muy especial del logo de la página, pero este grupito, estos enlaces agrupados, sí, es un nav. Y así como agrupé estos enlaces en la barra de navegación, bueno, me voy a copiar todo así hago más rápido. Abajo hay otro nav en el footer. Entonces acá adentro. ¿Sí? Ahí está. Los encierro también en una etiqueta nav. En el blog, dentro del blog, tenemos este... Este posteo del blog, que es un artículo que da información de la terraza en el techo de su casa, fíjense que nos viene a esta página, donde aparece, es como la nota de un diario, ¿sí? Es un, una pequeña, un tip que nos da un artículo, que nos da la página, lo mismo que este, guía para la decoración de tu hogar, ¿sí? bien estos son artículos, etiqueta article. Cuando yo dentro de una sección, sí, va contenido que se autodescribe, o sea, un contenido independiente que todo lo que necesita para aparecer, es, o sea, está todo desarrollado en el mismo, tiene... Eh, se autodescribe, o sea, es el artículo, es como un artículo de un diario. El, esa, esa entrada del blog tiene un subtítulo ¿sí? acuérdense que la sección la sección tenía su propio subtítulo y si adentro de la sección yo tengo cosas organizadas con subtítulos, esos subtítulos podrían ser otro section, si adentro fuera un elemento compuesto donde hubiera varias cosas o podría tener un artículo que esto sería una unidad Auto, o sea, Independiente de, de esta, por ejemplo, dentro de la sección Blog. ¿sí? Artículos de un diario, entradas de un blog, son todos artículos. Entonces, dentro del blog, todo esto debería estar encerrado en una etiqueta Article. Otra, la otra entrada del blog también fíjense ahora como en lugar de hacer div div div div, div todos div, visualmente no cambió nada es exactamente es exactamente lo mismo en toda la página ¿sí? no tiene nada de visualización pero sí de significado Ahora este sitio está bastante bien estructurado en cuanto a lo semántico. Cada parte tiene su significado de ser, su razón de ser y está acomodado de acuerdo a esos criterios que les fui contando. Cada etiqueta me está describiendo qué es el contenido que está agrupando y no tengo que ver solamente divs adentro de divs, adentro de divs, adentro de div. ¿Dónde, dónde us usaría un div acá? Acá, por ejemplo, en el, el main, ¿sí? O en el, el. Más sobre nosotros, seguridad. Esto no, no esto no llega a ser un. un artículo, ¿sí? Acuérdense, el blog es una, un artículo realmente como si fuera un artículo del diario. Es una nota, es. Eh, te, estoy, te voy a dar tips para decorar la terraza con una pileta, eh, tiene un autor, tiene una fecha, ¿sí? tiene una distinta característica que, eh, que se asemeja a un artículo de diario. En cambio esto no, no es nada más ni nada menos que una descripción de algo. Y esto, ¿sí? el icono de seguridad, su imagen con el H3 seguridad y su breve descripción, si yo quisiera lo podría poner realmente, esto sí sería un div. Donde no tengo que especificar nada, lo que estoy haciendo nada más es agrupar dentro de esta sección, ¿sí? para que no me queden esas tres columnas tiradas así, eh, donde visualmente yo lo podría ver como que son tres cosas diferentes, sí lo podría dividir, ahí sí tendría mucho sentido, porque el div, obvio que no desapareció, pero para estas cosas que no llegan a tener la, la importancia semántica de una sección, sí los podría encerrar en un div. Entonces, esto acá sí tiene sentido utilizar la etiqueta div. Entonces, ahí sí realmente lo tengo más organizado. Dentro de la sección sobre nosotros, tengo esas tres características distintas encapsuladas cada una en un div. Incluso, fíjense que al estar adentro del div, en la parte de sangría, yo visualmente, ve que cuando hago Shift alt F que me lo formatea, fíjense que yo visualmente me doy cuenta que eso es un contenedor y que lo que tengo adentro de ese div tiene cosas que ver en conjunto, eh, o sea, están relacionadas, porque esta imagen va para este subtítulo y va para esta descripción. Entonces, es un contenido relacionado, pero que no da para hacer una sección, no tiene la importancia de la sección seguridad. Si es un div ahí, lo agrupo, está y se acabó. Lo que, no, lo que no puse ningún ejemplo acá es la etiqueta ASIDE, ASIDE aside que realmente es al costado. La etiqueta side es una etiqueta donde normalmente va la publicidad. Cuando ustedes ven una página, en la etiqueta side se coloca contenido que no tiene nada que ver con el sitio web. Fíjense que ahora en todas estas etiquetas que armamos recién, todo el contenido tiene que ver con el negocio, ¿sí? Tiene que ver con la venta de departamentos y casas de nivel eh, todo forma parte de mi de mi sitio web pero si yo quisiera ponerle eh, por ejemplo en un diario en cualquier aplicación que deja un sector de la página como publicidad que ahí invoca publicidad frave gafala vela donde todo lo que ustedes estuvieron mirando les aparecen ahí los anuncios que no tienen que ver con el contenido principal de la página, eso se hace en una etiqueta aside, que se escribe así, aside. ¿Sí? Acá, bueno, no, no, en este ejemplo no hay ninguno, pero sería ese el razonamiento. Entonces el motor de base de datos a esa etiqueta aside no le da pelota. Porque justamente está pensado el contenido en lo que está dentro de esa etiqueta como algo, como material que no tiene nada que ver con la, de lo que se trata en la página web, ¿sí? Es otra cosa. La idea de esto, de este estructurado semántico, es justamente eso, estructurar toda la línea de código, poder entender que cada una de las partes de ese HTML tiene un significado, que hay partes más importantes, que hay partes menos importantes, que tengo el encabezado de la página, el, el pie, tengo la página organizada en distintas secciones, tengo una sección principal que es el objetivo eh, de haber realizado esa página. Eh, cuando en una sección tengo material independiente entre sí, son artículos, sí que le, que la, le aplican una información, eh, eh, tiene valor agregado para el usuario, la barra de navegación, donde yo agrupo, organizo ¿sí? enlaces a distintos valores a distintos puntos de mi sitio. Fíjense que esos enlaces querían a páginas dentro de mi sitio web. Los tengo adentro de la etiqueta nav. Bien. Entonces ahí, en este ejemplo, es un ejemplo bastante globalizador de lo que pudimos ver en estas dos clases de HTML. Entonces vimos el contexto, vimos un poco del ecosistema web, ya vamos entendiendo qué es esto de una página web y pudimos ver en un ejemplo práctico cómo le damos la, ex, la estructura a nuestra página web. Es cómo está organizado el sitio, el contenido, el texto, el eh, las imágenes que aparecen en el sitio, los enlaces a otras páginas. ¿sí? Eso es lo que implementa el contenido HTML.